Hola, estamos aquí con Felipe, Ariel y José de Prime, el grupo Primes, y vamos a hacerles una entrevistilla. ¿Cómo surge, cómo surge vuestro grupo? ¿Cuál es el origen? Bueno, pues nace en Madrid, en la sierra. Eh, a raíz de conocernos Vicente, en la antigua batería, José y yo en una asociación cultural y empezar a tocar allí en uno de los locales que había y que nos condicionaron José y otros de la asociación. Y allí empezamos a hacer rock y salió muy bien desde el principio y así surgió a partir de encontrarnos en la asociación. ¿Y Ariel en qué punto entra? por Cuando terminan de grabar la maqueta al año y pico, más o menos, dos años de, de hacer algunos temas, Vicente, que es el, el otro batería, se va y ahí me incorporo yo hace que un año más o menos mm, desde más. diciembre y en que claro, cuando ¿cuándo ¿cuándo bueno? es el nacimiento del grupo no podría eh, haber dos, no, no, sí, no, sí no, bueno no sí, dos yo, dos yo me conocí pero, con Vicente el antiguo batería en, en la asociación que se llama Las Primas del Pueblo bueno se llamaba porque dejó de existir ya de hay el nombre de aquí, ah, hace un año, año y medio así que ya se cayó un poquito el, el proyecto aquel y montamos un local para tocar en principio pero vamos, varias gente, pasaron varios guitarristas. Eh, y bueno, un día vino Felipe, nos conocimos, se puso a tocar con nosotros, le gustó, nos gustó, y, y empezamos bueno, a hacer temas, en plan para quedar. Pero empezamos a hacer temas que, que nos gustaron. Y oye, esto puede tener su público, venga, pues vamos a hacer más. Y seguían saliendo temas, y así durante dos años pues hicimos los siete temas de la maqueta. La grabamos, eh, bueno, fue un proceso al final largo, Vicente tenía sus trabajos, su curro, aparte. Al final decidió tirar por su curro, dejar el grupo. Nos quedamos Felipe y yo, ¿qué hacemos? Eh, ¿Lo dejamos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a buscar batería. Y, y bueno Ariel escuchó la maqueta, le moló y dijo, venga, adelante. Y, y hemos seguido haciendo temas igual, vamos, de hecho no hemos parado de ensayar. Mm. Se lo comentaba con Carlos antes, no ha habido ni una semana desde que entró Ariel, que, bueno, sí, la semana pasada, nos tenido un descanso, pero, nada. la era disciplina? <risa> <risa> Por fin, ¿Y cuál es eh, vuestro estilo se podría clasificar como rock internacional? Porque cantáis en inglés, sí. pero ¿qué...? ¿Hay más estilos en él? que influencias? Es, es un poco difícil porque es, lo llamamos rock elaborado nosotros un poco porque es rock pero, pero tiene, tiene partecitas, eh, influencias de todas partes o sea, metemos cositas raras en, en los temas o sea, son temas trabajados, ningún tema sale así de una parte y, y que se haga cuadradito, se haga normal vamos metiendo muchas partes, muchas combinaciones de un mismo tema se podrían sacar eh, va, varios temas llanos entonces, es bastante difícil también definir exactamente qué claro, es la... Creo que está guay que, que además, cada uno... Venimos de escuchar una música diferente, de, de diferentes... Y lo compaginamos en las composiciones. No hay uno que haga un tema y ya está. Y, sino que los temas son muy de los tres. Muy de, Cada uno incorpora su, su parte, su estilo, su idea. Se prueba, lo que va gustando queda. Eh, y es como muy consensuado. Cuesta, pero merece la pena. Eh. Al final... Está guay, y todos estamos contentos, todos sentimos los temas nuestros, y, y bueno, eh, puede tener su público, yo creo. Sí. Sí. ¿Y el cantar en inglés por qué? No, nunca me <risa> han hecho hablar, esa pregunta. En este país, si cantas en inglés, es como que tienes que dar explicaciones. No sé, para mí es como un pintor que pinta la estatua de libertad, aunque sea de Cuenca o de Cáceres. Para mí eso es una de las razones o de los aspectos de la música que son universales. Que es que se puede cantar en cualquier idioma porque lo que importa es la música, es la musicalidad de eso. Y también es una manera de centrar la atención en la música en vez de en, en lo que se dice. Ya que también el inglés te neutraliza, te quita una procedencia al estar muy generalizado. O sea, te hace que no tengas ya una ubicación musical. Y bueno, por otro lado también es una, una forma de, de abarcar el rock mucho más con, sin ese acondicionamiento que es tener el castellano El castellano tiene muchas palabras llanas y hacen que sea mucho, una, que crea una sensación de vaivén en las canciones Y el rock tiene mucho más monosílabos y unas vocales menos, menos concretas y, se, y para mí me queda mucho mejor por el rock, aunque ya está superado todo eso Pero a mí me, me quita toda esa parte y me hace que me centre en la música solo la música, sino además también me emociona demasiado cuando canto en castellano es como que me entra mucho más lo que digo y como que me emociono yo y no puedo seguir, no sé, era una cosa rara también no, que La forma de composición también se, se suele dar así, le resulta más más, más a, veces, a veces cuando estamos improvisando y haciendo una parte de un tema que yo, le suele salir más en inglés una melodía de voz, entonces... Sí. va por, o sea, resulta más, más natural hacerlo así, así que tampoco lo forzamos a que a que en español aunque también le hemos preguntado eso mismo sí. a nosotros una vez al mes <ríe> cae la pregunta de, <ríe> Bueno, y ¿Por, esto en castellano ¿Por qué seguimos cantando en inglés? Pero bueno, pero... ¿No es un tema te... castellano sí. La forma sí. de compararse Lo, haremos, también, lo haremos, seguramente <ríe> okay. Sí que es verdad que hay veces que tiene más gancho una canción en inglés que en español Porque como no sabes lo que dicen, dices, jolín O al revés, eh, realmente aquí a la gente le gusta más que cantes en castellano Y le gusta más entender lo que dices Entonces también, eh, o sea, lo que por un lado puede ser una ventaja, pues, también es una desventaja eh. De algún entonces, que otro sitio hemos notado que quedábamos fuera por... Si en otros no, pero, pero ya te digo, también la, la forma de componer hace que, que si es lo natural Y es lo que sale más fácil en, y, y se da bien, entonces bueno... ¿no? El público no canta tanto, ¿no? Además, eh, se eh, lo inventa como no sí. Claro, claro. Y además, eso, si te... se te olvida la letra, que a veces me pasa, pues. No da igual. <risa> siento, no realidad, claro, Somos y es música, <risa> música lo que nos importa, sí. la musicalidad, las, las notas, realmente. Sí, yeah, ah, bueno, aunque el... las letras también tienen su puntito, ¿eh? Están guapas. Las letras traducidas también tienen algunas muy punta y guapas. ¿La maqueta la grabasteis cuando.? cuando me dijiste? El año pasado. El año pasado. El año pasado. El primer, de hecho, casi invertimos casi todo el año en todo el proceso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el camino hasta llegar a grabarla? Pues eh, ya una vez que teníamos los temas, pues bueno, ya yo de hecho tenía muchas ganas de grabar y, y bueno, juntamos con un equipillo ahí que, que tenemos en casa y, y lo hicimos realmente casero, con unos micrófonos prestados para la batería, eh, con el equipo... Eh, un portátil sí, sí, sí. pequeño, sí. cualquier cosa, cualquier microvalía, pues sí, en plan casero Pero bueno, era un todo, proceso natural todo también Todo muy debatido <ríe> sí, qué Y bueno, y también teníamos idea de haber grabado alguna vez, José sobre todo, y yo había grabado más maquetas Y siempre es una parte del proceso de un grupo que es como necesario Cuando ya llevas un tiempo, es como que te entra el gusanillo de cómo quedarán estas canciones grabadas claro, eh... Y ya pues pusimos y en la edición y todo todo por vuestra cuenta. Todos nosotros, en ca todos. todo casero además y lo mejor que pudimos y lo pasamos por varios filtros para a ver si... Y bueno, lo que hay en el blog es lo, lo, que, lo que conseguimos ahí finalmente y, y bueno, ya luego comparándonos con otros grupos cuando nos apuntamos ahí a concursos por internet y eso... Pues, ojo, sí, la piña suena muy bien. Sí, Por eso, no, no eso. eso también ahora puede... estamos como entrando a, a en una o etapa de, estudio, de grabar Vamos estudio, a ver qué pasa este. y... Estamos ahora mismo en el estudio. Y se programan. nota, y los temas, además, se nota, está guay. Eh... ¿Y habéis, apunt, habéis apuntado a concursos, estás diciendo? Sí, ¿Y sí. ha habido suerte? no, no, no, no <risas> ahí estamos, ahí estamos. Eh... No seguiremos apuntando. Pero bueno, también recopilando material, pues haciendo vídeos, Bueno, no sé sobre la posibilidad de hacer videoclip y, y la otra, pues ahí estamos. Y también grabando. Eh. Estuvo, pues bueno. no, iba a decir que también lo que tuvo esta banda, y si hubiera seguido el ritmo que venía, era hace un año y pico grabar una maqueta, empezar a trabajar con eso y empezar a grabar en estudios ¿sí? y lo que hubo es al cambiar, al incorporarme yo a la. A, sí. a la banda, eso también crea un poquito de empezar a, o sea, retrasar un proceso que, que viene haciendo porque hay que sacar los temas, hay que hacerlo y a la vez se empiezan a componer otras cosas también, empieza a haber sí. otras pues cositas bueno, sí que hubo un parón ahí, de, uh -huh. pues igual antes de que Vicente dijera que, que dejaba el grupo, pues igual estuvimos sí. cuatro meses o así sin sí, ensayar y... Y eso se nota. Eh. Que bien, incorporar otros músicos sí. también te hace, sí. y, y retomar, un yo creo que es natural que ahora por ejemplo estamos, que ya hay nuevos <coughs> temas hechos por los tres, y que siendo, estamos metiéndonos viendo en luz el estudio y, viendo luz, y, a, y ya grabar con intención de, hemos grabado la otra vez para, un, para hacer un videoclip, ahora estamos grabando para otro, para hacer otro y la idea ya es ir sumando los temas en el estudio como para... Con encarar ya un, un disquito, grabar un disquito, no, o sea ya vosotros, no, con no una maqueta, ese... <ríe> ya ya sí. no una maqueta, sino tirar para el disco, pero eso piano, piano, tampoco poco porque es carito. ¿Y el sí, dinero? Nosotros. A pulso, ¿Conciertos? ¿Sí. ¿Gan algo? Sí, lo que pasa que... Compensas la gasolina, no, el desplazamiento bien. que haces, el movimiento, bueno, al final también es un curro, eh, carga, descarga, monta... Hombre, hay, sí. hay conciertos que salen mejor y otros peor de dinero, porque ahora mismo la verdad está bastante jodido, entonces si vas a salas o qué sé yo, está bastante peleón el tema, pero bueno, por ahí hay otros conciertos que te salen un poco mejor, pero a nivel de, bueno, comparado con lo que es un, un disco, lo que significa un disco, es bastante caro, entonces bueno... ...de a poco y ahí veremos cómo... ...es algo que tendremos a encarar de acá en este tiempo. Sí, realmente Nosotros. tampoco hemos empezado. O sea, queremos acabar el espectáculo como tres canciones más... ...tener 15, un principio, un final... ...todo más estructurado... ...y a partir de ahí ya diremos cómo está la cosa... ...si nos han contratado enseguida, si... ...no sé, somos números dos en Polonia, <risa> y podemos ganarnos la vida allí, ¿sabes?, que realmente estamos diciendo, ¿cómo es Yo he trabajado de mercenario, en plan, que era el último allí tocando la guitarra y eso es como otra situación pero hacer tus canciones y, y tener preparado un espectáculo y a ver qué pasa yo, no sé, realmente no lo sabemos, o sea, tenemos encima el halo de que difícil está todo y no sé qué, pero yo por ahora me niego, cuando sí. ya estemos ya diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí?, o podemos tocar o lo que sea pero por ahora estamos un poco enredando mientras acabamos las canciones y, y componiendo. Y ¿no? componiendo y eso, haciendo videoclip o pues cosas. Pero bueno. Y disfrutándolo también, porque por un lado sí que la idea y lo, y lo ideal para todo músico, para todos los que hacen la banda, es poder sacar y que te escuchen y poder, eh, no sé, hacerlo lo más masivo posible. Pero lo central aquí es, es componer y estar conforme con lo que estamos componiendo y armando yo creo que nos la pasamos pipa o sea metemos en el estudio y nos volamos y disfrutamos y eso es básicamente lo vamos a hacer igual eso es lo que, lo que yo digo claro. siempre lo vamos a hacer igual yo a, creo que voy a tocar en grupos toda mi vida y como lo he hecho hasta ahora y ya sí va a ser Oye, eh, algún día podemos hacer algunas cosas así como hacer una gira eh, me molaría eh, yo qué sé que me paguen por ello ojo se si sale y de buscarse la sala, los conciertos, ¿está fácil? ¿Es difícil? Depende. Está fácil si, es solo, <risa> si, es, si lo que buscas es el concierto en sí mismo, bueno, es poder contactar, poder mandar la maqueta, poder hablar si se puede con la gente. Otra cosa es eso que hablábamos antes, que el concierto sea, o la sala sea, esté bien arreglado en cuanto a bien pagado, que en este momento está, está difícil. Y, y, y buscar salas o, o sitios donde realmente merezca la pena en cuanto haya gente y se te de pasar ¿y el crecimiento Pero... de seguidores se nota mediante vais avanzando? en internet por ejemplo sí que está curioso ¿no? lo del blog sí, y lo del facebook Conocidos de conocidos y, y esas cosas, pues bueno, sí, la, y va teniendo la sensación. La verdad que eso nos anima también y, y crea como ilusión, ¿no?, de seguir adelante. Ahí, eh, oye, pues parece que a la peña le gusta la música eh, que hacemos, pues venga, o, o, bueno, genial. ¿no? Y hemos hecho un blog, por ejemplo, donde están bueno, fotos, conciertos y, y la maqueta, y sí que hubo, tuvo un tirón enseguidita, poco de, de abrirlo, de muchas entradas, o sea que eso es como, bueno, no, no ha sido solo para lo, los colegas de... Sí, ¿no? sí. y lo mismo en Facebook, bueno, el vídeo que pusimos ahora, ha tenido muchas vistas en Youtube, o sea que está bueno. Internet ¿Sí? es el futuro. Quizás ¿Sí? ¿Sí? sí. no están sí. conociendo más gente sí. de internet que en, que no, en no sé directo. Sí, eso, bueno, nos claro. perdemos en general, los tres iba a decir yo personalmente, pero nos perdemos. En pues internet tenemos que hacer un cursillo o algo. ¿vale? <risa> <risa> no, pero luego también a la hora de publicitarse, tanto discos como conciertos y demás, pues me imagino que mucha gente se enterará por, claro, por esas dudas. Claro, solo la gente sí. que te conoce que es más muy cómodo. ¿no? ¿Eh? Sí, y del aire, ¿no? Tienes frío. Uy, calor frío un son Eso no en un huevo. No, no en que, en que, bueno ahora mismo os estáis entrando en, o sea, que hemos venido, estáis grabando el audio del segundo videoclip uh -huh. y, y me estáis contando que va a salir de aquí a mes, mes y medio, ¿no? Esperemos que sea así, por lo menos por un mes, mes y medio, dos meses como mucho, por eso tiene que ver también con, no el rodaje, porque este va a ser de, de rodar en un día en un, en un teatro pero, pero la edición después, bueno, eso tarda un poco siempre Lo van editando, lo van haciendo, poder hacer Ahora mismo tenemos lo que, o vamos a tener lo que es el audio Hoy estamos grabando, en una semana o así estará el audio Pero sí, la idea es que, que salga un mes y medio Como mucho puede ser, dos meses sí, Son los menos sí. que nos lo hacen gratis <risa> No vamos a presionar el tiempo que se grabando también es eso, que está hecho, también se va tirando o de colegas o de favores, el anterior, bueno, tenía que ver con, con favores una productora, era como... Entonces tampoco se puede estar exigiendo tiempo, no es lo mismo que vayas y, y digas, quiero el vídeo en 15 días. Y Pero... las, las canciones son nuevas, ¿no? Sí, es, sí. Que habéis hecho los tres. Sí, sí, sí. Y lo de la productora, ¿cómo fue? Porque el anterior videoclip mm -hmm. lo grabasteis con la bueno, productora? La cosa, yo pues hacía bandas sonoras y toco ahí para lo que me digan. Y conocí a un amigo cacereño que era, vamos, bueno, ya le conocía de antes y, y hacía cine y documentales, y que se llama Julián Franco Lorenzana. Y nada, pues empecé a hacer bandas sonoras para él, y cuando ya hice unas cuantas, pues le pedí así que a ver si me podía hacer un vídeo. Y bueno, no sé, sea, ahí está el resultado. Él también, se, para sus películas y documentales, pues utiliza una productora, Lunaticus y, y en, con esa asociación de ellos dos, pues nos hicieron todo lo del videoclip, bajos, aparte, sí, claro. Bajos. No, el video está muy, está bueno, muy está profesional. Bien. Es, que es está se dedican a ello, sí, claro, sí, es sí. realizador y director, hecho. entonces claro, estaba era un poco a tiro hecho. Y Carolina, Carolina, y Carolina Bona, que es la actriz, que nada, pues había la conocía la también y yo trabajo mucho con actores y sabía que era buenísima. Es la mala de la película esta de ahora, Impávidos, que se estrena hoy, o mañana, o ayer, o algo así. O sea que está ahora y nos enseñó el cartel el otro día. O sea que si la veis ahí en la película, que por lo menos el tráiler pues es la chica del, del videoclip. Y aparecen otros seis y es una actriz espectacular, vamos, no... te hace reír llorar, y llorar... Muy, bien, y... Un... muy bien, pasamos muy bien. Ella nos hacía actuar, ¿sabes? O sea, la mirabas a ella y sabías que estabas dentro de un plano. No era. Claro, miraba la cámara y pues, sí. te quedas así, ¿no? Pues mirando la cámara, pero. Ya la miraba y te dijo, va! ¡Qué bien sí, queda, ¿no? Claro. Y yo estoy aquí, no, a ver qué hago. Como el tema del videoclip es jodido, porque somos músicos, no somos actores. Sino claro. estar poniendo ahí el careto para hacer tal o cual escena, pero bueno, ahí nos llevaba. Entre el director y la actriz no, no. Si, sí, enamorate, te mira más Yo ya me enamora ¿no? No, no tengo que disimular ¿no? Yo os iba a preguntar que eso que ¿Por qué un videoclip antes que, que una maqueta con unos temas o un disco? La maqueta está, en realidad, lo que, lo que la pregunta en todo caso ¿Por qué el videoclip antes del disco? Por lo que sí. te decía antes, yo creo que una cuestión de... De, de, de posibilidad, de, de, sí, no, de no, surgir no. la posibilidad de, ah, de poder no. hacerlo De que no surja y bueno, pues adelante, claro Es que grabar esto es Lo que sea, un videoclip, claro. un disco grabar un videoclip es grabar un tema en estudio y, y a partir de ahí liar a alguien para rodar el, el videoclip y, y editarlo grabar un disco es grabar 10 o 12 temas eh, es eso que ya es más una cuestión más, más de pasta pero yo creo que lo haremos pronto ¿no? porque estamos ahí, estamos caminando a eso Pues ¿Cómo, cómo veis el el mundo de la música que, que hablabais de... tú decías que no... Muy monopolizado, que no querías pensar claro, que, que es está... todo el mundo dice que está muy difícil, pero que no te ibas a negar a probarlo no, no, Es que no es difícil, sí. sino muy monopolizado quizás, no muy sí. sonar en la radio, qué difícil es sonar en la radio, ¿no?, para... de Siendo Nuevo eh, o sonar distinto en la radio, ¿no? ser algo, bueno, lo, algo lo, que no cuaje con sí, lo que sonar? Sí, sí, sí, no sonar de la, de la mano de, de, pues, mm. de los cuatro que, que, que tienen un poco ahí el... La posibilidad de llegar ahí, ¿no? El problema es que eso, ya cuando se masifica el arte muchas veces responde más a criterios económicos que a criterios artísticos O sea, hay un cine para masas, que es la mayor parte, una música para masas y esa música para masas mmm, mal educa el oído del espectador porque te pone la misma secuencia igual en la canción siguiente, en la canción siguiente durante un año y claro, uno cuando lo ve dice... Yo no sé, alguien tiene que saber que esta canción es igual que la anterior. Y que la anterior de la otra marca de cerveza. Y que la anterior de Coca-Cola. ¿Y por qué? Eso es alguien que no quiere arriesgar su dinero y pasa y dice... Mira, esta combinación Funciona. se resuelve. Ah, Hay una máquina que viene en un documental no sé dónde... Que te asegura el éxito de una canción a través de... una de eh, Si esa canción con, eh, está eh, acorde con 180 y pico, combinaciones... Que te asegura que la canción está bien. Y si no tiene... Esa, alguna de esas ciento y pico combinaciones no va a ser un éxito. Y la historia es que esos se han hecho éxitos porque la gente se ha acostumbrado a ellos. Ya que el do, el re, el mi, las notas no están sacadas de. O sea, aunque tienen propiedades físicas. Entonces la historia es cambiar esa secuencia de acordes. Ya que son 12 notas, está todo hecho. Pero no hacer do, sol, la, menor, fa siempre. Durante tres años. Es que es una barbaridad. Es que la gente, pues a mí esta me gusta y esta no. Pues son la misma. Es la misma canción. ¿Por qué solo lo hace rumba? ¿Por qué solo hay el, rumba, el ritmo de rumba en España? O sea, la gente no, es que yo hago rumba, y otra rumba, y otra rumba, y otra rumba... Pues no, hay dos por cuatro, tres por cuatro, cinco por cuatro, 6 por cuatro... Que alguien haga un 11 por ocho, un 13 por ocho... O sea, hay muchos compases, ¿por qué se usa siempre el mismo? ¿Por qué no se confía en el público? El público, ¿sabes que No, no, es que no van a saber nada. O sea, tú le das este y ya está, y bailan, ¿no? Como un plan rebaño, no, yo creo que hay que confiar en que la gente puede adaptarse a otros tipos de combinaciones... De acuerdo, y enriquecer un poco la cosa, porque no sé, un poco. De todas maneras, tampoco ir? es que estemos inventando nada con la música, pero sí que, no sé, que por lo menos tenemos ese espíritu que tenían, no sé, bandas. Bueno, pues que no, que no sé nada más de la la la lo mismo, o, aunque, o, o por lo menos que no lo parezca, yo qué sé. No, que son pero temas, que nos flipamos yo, yo, por no ejemplo, que... mi, mi criterio ahí es cuando. Un tema que, que no te tiene que gustar De primeras, bueno, que te dé curiosidad, todo así, que te es que que escuchado otra vez y, y otra, y, y ya la tercera parte, oh, pues está guay, ya eh, me gusta. El que te gusta de primera es que dices, ¡oh! A la décima vez que lo has escuchado estás harto harto de él Y es pues como todos, ¿no? Los que suenan en la radio que parece que ponen un CD y ahí lo dejan Porque además es como... No, o sea, básicamente sí, que es... nos gusta a nosotros también Sobre todo, que, que puedas escuchar tu tema Sí, y pero, pero, el tema, pero, si pero sí que, sí que, si está, sí que no. lo tenemos en cuenta Es algo que lo tenemos muy en cuenta mm -hmm. eh, Bueno, eh, mm -hmm. que tampoco nos cerramos a nada no se trata De, de eso se trata, ¿no? De, no puedo pensar que la música es limitada porque si no no me de, no haría canciones eh. de hecho pf, eh, es que tiene que ser de algo infinito um, que es lo guapo no venga vamos ahí te están las notas ahí están los compases ahí están el, pues venga claro. si nos dedicamos a hacerlo más de no sé eh, sí, sí. un poco la idea esa de no de darle una vuelta una pequeña otra, vuelta, una de todo vuelta todo. Y claro, y tampoco nada. se trata de inventar nada está claro, claro. Igual, eh. pero sí un poco pf, jugar sí sí, sí. claro y es, es claro. que claro. no ni siquiera hace ya, está <risa> <de> <risa> ya está <risa> hecho. Yo no sé ya, eso ya está hecho. Yo estoy pensando en que si vende o no vende. Hacerlo sí. básicamente para o sea, que te guste. Bah, pero yo siempre pienso que si me gusta a mí, gusta puede gustar gente. a la más gente, por <risa> supuesto. <risa> no, no, algún otro pirador. <risa> <risa> Y entonces, pero sí que tenéis un poco una visión un poco positiva de, pues, según estáis total, hablando... Total, total, pero ya te digo que, que, que, es, bien, que buscar, es que creo que lo vamos a, sí, a hacer igual, sí, o sea, sí, que, sí. que, bueno, que sí, sí, pero es que, joder... Y que, sí. que también canciones hechas las canciones, o sea, que, o sea, que es que la gente lo dice, y dice, yo no sé, yo no entiendo de música, pero es que está, está muy bien, uh -huh. o sea, es que uh -huh. tenéis un cambio, uh -huh. me suena, me parece como los grupos de Benicassi, no sé, ¿sabes? Uh -huh. No sé, nos dicen cosas como... También como, ese, como si no fuéramos un grupo así accesible de alguna manera. Y eso, yo, me, yo confío en la calidad de las canciones. No confío en la suerte. No es como jugar a la lotería, sino que jo, estas canciones están muy pensadas y tienen mucha historia detrás, muchos años también. O sea, de, de hacer música y de repente hacer lo que uno quiere con todo el compromiso posible e intentar sacarlo a la luz. O sea, que la gente entienda esa parte en la que... O se puede escuchar música sofisticada desde cualquier lado, sabes, no tienes que ser de un sitio ni tener que, ¿sabes? que quedarte en la música de, que todo el mundo escucha o que solo se puede hacer ese tipo de música porque lo demás no triunfa o no vende, la variedad es lo que hace, yo creo, Y yo que sé, aunque no sea ahora, pero es una necesidad tener que hacer este tipo de canción. Este tipo de canciones, no sé, no, que sí, son y al final, de llevar por nuestras influencias hay que, yo que sé, que sé, que sé desde Le Zeppelin hasta Scorbuto, ¿eh? una cosa Sí, sí como... bueno, influencias son eso, Pago de Lucía, sí. Neu <risa> Morriac, Andes, cosa, La Polla Record, <risa> Silvio Rodríguez... Y no solo lo que hemos venido escuchando, también lo que hemos venido tocando, porque cada uno viene de, de, de palos distintos y de venir haciendo mil cosas, mil historias, entonces también eso se, se mezcla y se mete en cada tema. ¿no? de lo que todo el bagaje que venimos trayendo. Claro, porque vosotros tenéis una carrera más allá de, de pranes musical, que pues todavía, imagino que hay mucha consistencia. Claro, claro, claro, y vas claro. teniendo las palmas claras y pues bueno, sí. Si lejos yo cuando me sumé con ellos me robaron otra banda. Estaba <risa> con <risa> otra banda y en un momento fui a dos bandas, dos puntas. Yo te va aquí. <risa> claro. Y al final... Estaba con ¿no? una banda de funky jazz y al final me, me enganché sí. con... Y <risa> absorbimos. Y me enganché justamente por la libertad que, con la que nos manejamos eso, en el, en el local. Por eso insisto en que ahí no hay... Un etiquetarlo, un buscarlo, es como lo marcamos la libertad de ir creando y probamos una cosa o buscamos otra a ver si suena mejor o a alguien se le ocurre algo que, que parece una patata y al final lo probamos y nos resulta que estaba bien. <risa> hay mucha libertad de manejar. Entonces, ¿Y hay algo de ese fanquillazo en siempre Hombre, es lo que te digo, yo creo que todos todo vamos, de... todo vamos metiendo lo que sí. venimos haciendo Él hace música medieval, ha tocado flamenco, él viene del heavy, hay, hay un montón de cosas que se van mezclando que quizás no es que se ve claramente que en tal parte metas, pero pero sí, yo creo que todos tocando vamos teniendo un poco lo, de los palos que hemos venido haciendo, ¿sí? sí. ¿Y, y así, ¿qué le diríais a, a grupos nuevos? con, a lo mejor, menos experiencia musical que vosotros para, para claro, animar Que hagan o sea, temas. No escuchen eh. a la banda <risa> <risa> no, pues Que sí. hagan temas, que hagan temas. Yo lo estoy viendo últimamente, bueno, últimamente no, y hay un, unos cuantos años que surgen un montón de grupos de, uh -huh. de versiones, de de emular otros grupos ya famosos, eh, de seguir haciendo sí. los mismos temas tributo. ¿no? De, o, o el estilo exacto o simplemente, bueno, hacen, hacen tres o cuatro canciones propias pero luego el resto del directo son son, son, son versiones, son temas de otros grupos que compongan, que compongan y libremente y sin cortarse ni media que, que, que ahí están las notas, ya están los compases, que... Que sí, sí, que, en, o no componer en siguiendo una un etiqueta Y que no siempre santa, va a salir algo guapo exacto, Porque es verdad que muchas veces sí. salen muchos churros Y a veces hacemos cosas de... Apaga eso... Que <risa> que da, olvidemos esto... algo, Pero otras veces merecen mucho la pena de Son cosas muy guapas Y sí, también se les puede decir que toquen mucho Que eso... Que tengan valentía también en su ignorancia para hacer esos temas que no piensen que se sabe demasiado poco para hacer una canción y que, que lo hagan para ellos mismos que hagan las canciones para sí mismos, no, no para los demás Eso, que, sean, que, que el placer de eso sea solo de ellos o sea, que no lo hagan para ver si pasa algo sino que sientan ellos, o sea, es como si tú hicieras la canción que quieres oír entonces al final es tu canción y al final, jo, escuchas tu canción y dices, joder, es la canción que yo quería oír bueno, a mí no se me llegó a pasar que yo hacía canciones para escuchar música Realmente. Entonces, una mañana grababa canciones y me las ponía durante ese día. Y digo, qué guay, ¿no? Es como que me he hecho yo mi, mi disco de hoy o algo así, <risa> ¿no? Bueno, cuando aburrido ya, que no me hace tocar y que por lo menos ya que no hago nada. En público, pero... Pero eso, que, que es, no sé, que la música está ahí, o sea, que disfrutes de ellos. Y que si quieren tocar, que hacemos un concierto juntos, ¿no? <risa> Bueno, y algo más que queréis añadir, que bueno, se os puede encontrar en el blog, en Price.blogspot. En el, price .blogspot. Sí. En el Facebook, Facebook también, que está muy activo, que, hemos, que acabamos de estrenar un videoclip Un videoclip que pueden encontrar en Youtube, en el blog... Sí. En... Y que buscamos promotor, <risa> manager, algo sí, sí A ver si podemos tocar en algún festival o así, eso estaría guay mm -hmm. Tocar en, A ver, si para mucha gente, un estrenador grande, es un tía, ¿verdad? <risa> Sí. con temas propios. Claro, y temas propios, así a verlo lo hemos que hemos hecho en orquestas, en, sí, en otros pero, trabajos eh, adicionales que hemos hecho pues, en años atrás. Pero, pues. El tema del festival es que os tienen que llamar, ¿no? o ya no, lo hay que, echáis hay que, vosotros... Bueno, es difícil. Yo te siempre te pienso en, en alguien que nos escuche y diga ay, pues, estos chicos pueden valer. Vamos a apostar a yo, yo que sé, un manager, a alguien que tenga contactos, pues, pues, creo que se, que se mueve así. Pues eso pasa, acaba pasando. Mm. A ver. Y algo más que queráis añadir? Mm, tú dale, coma. Sí. <risa> que se meta en nuestro blog dentro de un mes o un mes y medio, a ver si tenemos otro vídeo y así. Que, que nos sigan un poquito. No, ¿no? a través del blog y a través del Twitter, a través de. ¿Qué, vamos está, está, vamos. Que vamos a Que en esto no lo, tenemos una no va colega. A parar, eh. Una colega nos está echando un cable ahí con manejar todo lo que es las redes y, y la prensa en las redes, que nosotros somos bastante muñones, así que, que está ah, ahí bueno, y es. eso está bastante vivo. ¿sí? Manuela es la que se encarga de lo que es community manager, que lo llaman. ¿no? <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. <risa> Igualmente. A ti, sí,